Mi nombre es Tales Esperoni, eh, soy coordinador de GT de Migraciones Sur-Sur y bueno, los últimos tres años han sido años de, de mucho aprendizaje, enfrentamos juntos y juntas lo que ha significado eh, la pandemia para el trabajo académico, pero también para eh, los inmigrantes. Eh, en lo que significa nuestro trabajo ha sido uh, un, una oportunidad, ¿no? una situación de aprendizaje donde hemos eh, invertido muchísimo en los espacios eh, virtuales. Ha sido un tiempo donde hemos eh, potencializado eh, lo que son nuestros seminarios de formación de jóvenes eh, investigadores, entonces durante la pandemia hemos organizado eh, muchos encuentros con eh, doctorandos, doctorandas e investigadores en la fase inicial de su formación, que ha significado también una oportunidad no solo académica, pero también de apoyo mutuo ¿no? en una situación de eh, aislamiento importante. Este también ha sido un periodo de, uh, donde hemos uh, desarrollado mucho nuestra colaboración con otros GTs, en particular el GT de Fronteras y Comercios. Uh, hemos podido construir diversas actividades, sea eh, en, en boletines, sea en nuestra revista Periplos, sea en la organización de seminarios. Eh, donde junto con ellos y ellas del GT de fronteras y comercios eh, hemos discutido algunas cuestiones metodológicas y epistemológicas en particular eh, la propia el propio concepto de sur-sur eh, que ha implicado en una bueno en muchos en muchos eh, resultados eh, interesantes y que organizará nuestro próximo periodo ¿No? Eh, en lo que significa, digamos, en los, en los principales procesos de incidencia que hemos realizado en este periodo, básicamente se puede agruparlos eh, en tres. El primero sería la incidencia en la propia, en la propia academia. Eh, nuestro grupo siempre ha tenido una, una postura, una actitud ¿no? eh, muy crítica a lo que significa la política migratoria en la región. Y hemos podido, a través de la revista Periplos, que es una revista que organizamos uh, desde el GT, ya hace eh, muchos años, hemos podido discutir cuestiones importantes como uh, migraciones y cuidado, eh, la importancia de la historia de las migraciones, migraciones y vida cotidiana, los corredores migratorios en la región, el refugio en la región y, los, uh, y las migrantes uh, jóvenes en la región. A partir de esos diferentes números, también hemos podido organizar diferentes seminarios en uh, las diversas universidades que eh, están trabajando nuestros uh, miembros y miembros. Uh, esto ha sido nuestro primer eje ¿no? de incidencia. El segundo eje es con la formación de jóvenes investigadores. ¿no? Esto ha sido algo que hemos empezado a, en 2019, nos pareció muy importante, no solo para la formación en sí, la formación entendida como educación, ¿no? la formación de nuestros, eh, la, de los estudiantes que estamos coordinando sus tesis, pero también la formación de futuros coordinadores y coordinadoras y miembros y miembras eh, de nuestro GT. ¿no? Entonces ahí hemos organizado seminarios de formación, pero también espacios, diferentes espacios de debates y hemos podido integrar jóvenes investigadores dentro de las actividades y dentro de la propia coordinación uh, del gt ese es el segundo eje el tercer eje es la incidencia directa en la sociedad y este ha sido un periodo uh, donde hemos podido establecer uh, cooperaciones importantes, colaboraciones importantes con organizaciones de inmigrantes y organizaciones para inmigrantes uh, en Sudamérica y en el último periodo también en colaboración con el GT de fronteras uh, en uh, Centroamérica. Y ahí uh, uno de los principales resultados concretos de esta incidencia es eh, nuestro boletín que, eh, donde hay ahí la presencia directa de eh, las narrativas y los relatos de los inmigrantes y de las organizaciones de apoyo a los inmigrantes. Bueno, eso ha sido nuestra, nuestra labor en el periodo. Muchas gracias por eh, la oportunidad.